abrir los compartimentos superiores y verifique alrededor de su asiento para asegurar que llevan todas sus pertenencias. Vive y en especial a su tripulación, agradecemos a los elegidos y le da la bienvenida a la ciudad de Monterrey. Su equipaje lo puede recoger en la banda 1, para local 8 local 8.33. Nos vemos pronto a bordo, vive y lo que necesitas para volar. Y el pasajero fue a un with the main theater you been, verify your to so you, you have all your personal belongings with you the especially you purchasing us to Monterrey you can pick a luggage as carousel number one Local time 834 see your birds soon the or you need to craft. Los que viajan en conexión deberán acceder a través de la puerta F7 por el pasillo de conexiones. El equipaje será entregado hasta su destino final. En caso de requerir asistencia, por favor contacte a alguno de nuestros agentes. Passenger's traveling in connection, you have to access your gate F7 by the connecting corridor. Your baggage will be delivered to your final destination. If you require assistance, please contact. Estamos comprometidos con su seguridad Por lo que pedimos su atención a estas instrucciones Al detenerse el avión por completo Le pedimos permanecer sentado Y en indicación de los sobrecargos Iniciaremos el desembarco por fila Esto para evitar aglomeraciones en el pasillo central Cuando la puerta delantera esté abierta, únicamente deberán ponerse De pie los pasajeros de la fila 1 Una vez que ellos desalojen el pasillo Podrán ponerse de pie los pasajeros De la fila 2 Y así, sucesivamente, iremos desembarcando El resto de las filas por favor, permanezcan sentados hasta que sea el turno de desembarcar en su fila. En caso de que el aeropuerto no se autorice el desembarco por ambas puertas, por favor, espere la señal de los sobrecargos de la parte posterior para ponerse de pie e iniciar el desembarco de la misma manera que en la parte delantera. Gracias por volar con nosotros. Que tengan una excelente noche. The When the aircraft stops at the gate, please remain seated, we will start to disembark one row at a time, Let the crowds along the cabin. When the front door is open, only passengers from the first row can stand up and disembark. Once they leave, rows you can stand up, and so on. Please remain seated until it is your turn to disembark. If the rear door is used to disembark, please wait for the cabin crew instructions, since the same procedure will apply. Thank you for flying with us, having an